trata. Hay un evento que dentro de muy poquito, dentro de apenas tres semanas, tendrá lugar en A Coruña, en Galicia, en España, un evento que reúne a los desarrolladores del de stack gráfico de Linux, así en general. ...la XOR Developers Conference del 2018. Una conferencia para la cual hemos querido reunir en este slot horario de maratón linuxero... ...a dos personas encargadas de su organización y que trabajan también en el desarrollo... ...de los, de los drivers gráficos de mesa en Linux y por lo tanto dentro del desarrollo de este stack gráfico. Una pieza tan importante, una pieza tan nuclear dentro de nuestro sistema cómo son los gráficos, cómo es el stack gráfico. Y como decíamos de ello, vamos a hablar en este maratón Linuxero y a esta hora, a las 21 y 25, 19 y 25, con, eh, hemos estado hablando, mejor dicho, y vamos a reproducirlo ahora con Samuel Iglesias y con Chema Casanova. Samuel Iglesias y Chema Casanova, que desde Igalia, desde una consultora que también vamos a conocer un poquito más en este maratón, Maratón Linuxero, están trabajando en la organización de esta XDC 2018. Recibimos ya a Samuel Iglesias y a Chema Casanova. Hola Samuel, hola Chema, ¿cómo estáis? Hola, buenas, ¿qué tal Paco? Hola, buenas Paco, ¿qué tal por ahí? Encantado de teneros aquí en este primer aniversario de Maratón Linuxero para hablar de dos aspectos importantes. Uno muy próximo en el tiempo, la XDC, la XORS Developers Conference 2018, que va a tener un acento especial español, aunque la conferencia lógicamente sea en inglés, porque se celebra en tierras españolas. Y en este Maratón linuxero español por su lenguaje de comunicación que celebramos desde España, desde el Caribe y desde América Latina, pues va a tener especial influencia no solamente por la importancia que ya tiene en el software libre, sino también por la importancia de que se celebre con ese especial acento español que le va a dar la coruña. Pero en primer lugar queríamos saber qué es la XDC. La XDC es la Conferencia de Desarrolladores de XORG, ya traducido del inglés al español, y aquí nos estamos refiriendo como XORG a las tecnologías eh, del stack gráfico de Linux. ¿no? Eh, estaríamos hablando desde los drivers del kernel, subiendo por todas aquellas librerías gráficas que nos podemos encontrar en cualquier sistema operativo Linux, hasta los frameworks como Qt o GTK incluso, que, que utilizarían las aplicaciones para mostrar sus los widgets o para mostrar los elementos gráficos que las componen. Esta conferencia es una conferencia internacional, se organiza un año en América, otro año en Europa, nos vamos rotando así de sede. Y este año, bueno, pues toca en la ciudad de, de La Coruña, en España, los días 26, 27 y, y 28 de septiembre. Y de, ahí principalmente nos juntaremos eso, los desarrolladores de, de lo que sería el estadio gráfico de Linux. Y precisamente hablemos, yo sé que es muy difícil condensar en un par de minutos, pero demos una visión en general a nuestros oyentes de este y del otro lado del Atlántico, en este, el slot de Compilando Podcast en, en Maratón Linuxero, en este directo para todos los amigos de, del software libre, que quizás no sean expertos en ese área, en esa materia y vean cómo en las actualizaciones corren palabras mágicas como Wayland, como Mesa, delante de, de nuestros ojos. Vamos a hacer un resumen, Samuel, si te parece, en síntesis del stack gráfico de, de Linux, de, de ese elemento tan nuclear y cómo funciona a grandes rasgos para los no expertos. Bueno, voy a intentar bueno, simplificar la medida de lo posible. Voy a hablar de dos partes diferenciadas. La primera de ellas sería principalmente lo que sería todo el trabajo de en dos dimensiones y luego la segunda parte en tres dimensiones. Eh, empezaré primero con la de dos dimensiones, empezando desde arriba hacia abajo en el stack gráfico tenemos las aplicaciones, las cuales bueno pues para representar los widgets y para representar esos los menús y desplegables y todo esto pues utilizan principalmente un framework, ¿no? Un framework que tradicionalmente en el mundo Linux eh, sería KDE, sería Qt, sería GTK, sería un framework de, de ese estilo, ¿no? Luego este framework Hablaría con el servidor gráfico correspondiente a la hora de pues, pintar todos esos elementos que la aplicación quiere que se represente en pantalla, bueno, pues en, en la ventana que le corresponde a la aplicación, ¿no? El servidor de gráfico, bueno, pues nos encontraríamos ya a, por ejemplo, de KeySorg, servidor de Weston, en el caso de, de Wayland. Y aquí, bueno, pues estos servidores se encargarían de garantizar un espacio de ventana para cada una de las aplicaciones y también tratar eventos que afectan a estas ventanas. ¿no? Por ejemplo, si el usuario quiere mover una ventana de un lado a otro y eso provoca que una ventana que esté detrás, bueno, pues ya aparezca en pantalla pues todos esos eventos, es decir, bueno, muéstrame parte que se ha destapado de la ventana que estaba detrás o por ejemplo escribes algo en teclado bueno pues va a la eh, lo que estás escribiendo esos caracteres van a la a la ventana que tiene el foco, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo trabaja realmente ese servidor gráfico? Pues internamente tiene un, un protocolo implementado que es el que se encarga de estas tareas, ¿no? El protocolo que se estuvo utilizando hasta el día de hoy y, bueno, todavía sigue bastante en activo, sería el protocolo de, de X11, que es un, un protocolo que lleva muchísimos años en los sistemas operativos libres y que ha realizado su trabajo de, de manera encomiable, ¿no? En los últimos años sí que es verdad que ha surgido un nuevo protocolo llamado que se encarga de aprender de esos errores o de esas decisiones que se tomaron en su momento de diseño, que con el paso del tiempo se vieron que no eran correctas en, en X, bueno, se aprende de ellas y dice, bueno, podemos empezar de cero e intentar hacer las cosas bien, ¿no? sabiendo ya todo, todo el bagaje que ya tenemos encima. Eh, el caso de Wayland, bueno, pues se encarga de, tiene varios, bueno, realmente realiza las mismas funciones que X11, pero tiene varios propósitos adicionales. ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que cada frame que se presenta en pantalla pues tiene que ser perfecto, ¿no? intentando evitar en la medida de lo posible pues, todos esos artefactos visuales que, que podrían ocurrir eh, con, con X11. ¿no? Entonces... A partir de ahí ya el servidor gráfico cualquiera de los que hable cualquiera de estos protocolos ya intentaría hablar con los drivers del kernel ¿no? ¿Cómo lo hace bueno pues utiliza unos drivers específicos de dos dimensiones que se encargarían de hablar con la parte del con los drivers del kernel y es ahí ya cuando el, los drivers del kernel pues hablarían directamente con el hardware como os he comentado al principio esto sería la parte de, de dos dimensiones la parte de tres dimensiones aceleración gráfica va por por otra ruta paralela no a este stack os acabo de describir por ejemplo una aplicación que utilice eh, OpenGL o Vulkan, que son las dos APIs de aceleración 3D más populares y, y sobre todo son las utilizadas en el software libre, pues en la aplicación eh, haría llamadas de cada una de estas dos APIs y eh, estas llamadas irían directamente al driver 3D que estaría instalado en el sistema. Un sistema tradicional de software libre, pues tendríamos los drivers de MESA, donde MESA no deja de ser la implementación libre eh, de las APIs de OpenGL y Vulkan para una gran variedad de, de hardware, ¿no? desde tarjetas gráficas de Intel, de AMD, luego tarjetas gráficas de NVIDIA, de Qualcomm, etcétera. ¿no? Eh, o si no, en el caso en que el usuario decida que no quiere utilizar estos drivers libres, pues podría utilizar un driver propietario, por ejemplo, los que proporciona NVIDIA, los que proporciona a AMD o a otro fabricante. A partir de ahí, estos drivers, ya sea Mesa o de estos eh, propietarios que están, siguen corriendo en espacio de usuario, eh, hablarían con los drivers que están instalados en el kernel. La manera de hablar con ellos se utiliza una API específica llamada DRM, o Direct Rendering Manager, en las siglas en inglés, que es una manera de estandarizar ¿no? esta comunicación entre esos drivers de mesa y los drivers de, del kernel. Aquí, bueno, hay un poco de confusión porque muchas veces los drivers del kernel se llaman con el mismo nombre que los drivers de mesa. Entonces, ¿no? Hay veces que, que el usuario se confunde un poquitín, pero bueno, es que la gente conozca que hay esta división. Y luego ya, al igual que en el caso de 2D, pues serían estos drivers del kernel los que lo harían con el hardware directamente. Y harían todo el trabajo. Y de todo ello, de toda esta este stack gráfico de Linux y de todos sus componentes se va a debatir, se va a compartir en A Coruña estos en estos próximos días de septiembre. ¿Qué podemos destacar de ese programa de la x eh, Developers Conference de A Coruña? Ahora mismo estamos eh, cerrando el programa, pero bueno, hay bastantes charlas confirmadas que podemos ya decir a día de hoy. Tenemos charlas que van desde, por ejemplo, una introducción al lenguaje ensamblador que utilizan estas tarjetas gráficas por dentro y cómo podríamos mejorarlo. Tenemos charlas, por ejemplo, de, de una implementación de una extensión de OpenGL. Bueno, pues cómo se ha hecho, qué problemas ha dado, cómo se podría aprender de las lecciones de esta implementación. Se va a hablar también mucho sobre testing para ver toda esta infraestructura de testing, de integración continua, de, de testeo automático, um, de búsqueda, por ejemplo, de fallos en rendimiento, de una bajada de rendimiento por culpa de algún parche y todo lo todo que ello conlleva. También se va a hablar de temas como, por ejemplo, eh, la virtualización, cómo se podrían trabajar con los drivers para máquinas virtuales. Y luego, bueno, pues ya entramos ya en temas más específicos, como por ejemplo, bueno, soporte específico en alguna GPU de alguna característica muy determinada. Ahora mismo todavía estamos recibiendo sugerencias para realizar workshops, que sería una especie como de talleres, ¿no? que básicamente son discusiones de los desarrolladores que tema y buscar que la comunidad se decida en una solución concreta. Eh, todavía esa parte no está cerrada del todo, pero bueno, sabemos que va a haber algunas charlas, bueno, discusiones mejor dicho, relacionadas con este gráfico. Y hay también grandes empresas y nombres muy conocidos en el patrocinio de esta XDC 2018 de A Coruña, implicados directamente en el stack gráfico de Linux, ¿verdad? Sí, tenemos, bueno, los sospechosos habituales que podríamos pensar todos, que serían, por ejemplo, los fabricantes de hardware, ¿no? Está, por ejemplo, Intel y AMD, ¿no? Y también está Nvidia patrocinando el evento y bueno estos son, digo sospechosos habituales porque bueno cuando piensas en drivers gráficos siempre piensas en que el fabricante hará el soporte correspondiente para vender eh, más hardware no que es lo que le interesa eh, luego están eh, consultoras de software libre como ahí tendríamos a, a Igalia precisamente también tendríamos a Colabora y también sorprende un poco ver aquí a otra empresa bastante famosa a nivel mundial que sería Google que patrocina el evento principalmente porque ellos utilizan muchísimo el stack gráfico en, los, en sus sistemas operativos como Android o como Chrome OS y también tenemos a otro sponsor que es bastante sorprendente que esté aquí para el que no esté metido en la materia, que sería Valve Valve, ¿no? el desarrollador de videojuegos tipo Half-Life, ¿no? Counter-Strike o ese tipo de, de videojuegos. Ellos están aquí eh, patrocinando el evento también porque ven en, en Linux y, la, y en todos los redes libres una oportunidad para que eh, más eh, jugadores puedan utilizar sus juegos y sobre todo si en el futuro quisieran ellos sacar algún producto, como fue en el pasado con las SteamOS. Bueno, pues que haya un buen soporte ¿no? para que los usuarios vean que el rendimiento es equivalente al de otras plataformas o que incluso tenga eh, mejor rendimiento. ¿no? Y por último, recordemos, Samuel, eh, la fecha en la que se celebrará esta XTC 2018, el lugar y también, por supuesto... De aquí a que se celebre, donde podemos buscar la información de última hora e inscribirnos si estamos interesados en asistir o en consultar cualquier tipo de información? Sí, la conferencia dura oficialmente tres días, desde el miércoles 26 de septiembre hasta el viernes 28 de septiembre. Digo oficialmente porque oficiosamente tenemos eh, la fiesta de bienvenida el martes 25 de septiembre, por la noche, es una cena donde nos juntamos todos los todos los asistentes y bueno, para que haya un poco de networking y que sea activar un poco esa parte social ¿no? que, que, que nos interesa a todos. También hay otra actividad adicional que sería el sábado 29 para aquellos asistentes que no viajen ese día, que, que prefieran quedarse un día más en, en la Coruña, eh, donde nosotros eh, ofrecemos la posibilidad de, de hacer una visita guiada, hacer turismo por la región. Eh, bueno, pues enseñándoles bueno todos aquellos monumentos o aquellas gemas ¿no? que tiene la, la región y que no son conocidos desde fuera. Y precisamente hablábamos antes de patrocinadores, y uno de los principales patrocinadores es Igalia. Sí, Igalia es bueno, I Igalia patrocina el evento de muchas maneras, ¿no? Igalia es eh, una consultora de software libre. Eh, afincada en, en la Coruña. Está ayudando muchísimo en la organización de la conferencia. Es eh, tanto a nivel económico como sponsor platino, como a nivel eh, logístico, eh, ayudándonos, proporcionándonos materiales, proporcionándonos bueno, tiempo, por ejemplo, a Chema y a che mí para poder trabajar en, en la organización del evento. Y tenemos también que Igalia pues, va a sponsorizar también la Welcome Party, ¿no? La fiesta de bienvenida del martes 25 también la va a la va a sponsorizar. Y precisamente aprovechando que tenemos con nosotros en este maratón Linuxero a Chema Casanova, uno de los socios fundadores de Igalia, pues queremos hacerle la misma pregunta, porque para muchos pues será confusa la idea de qué es una consultora. ¿Qué es una consultora y qué es Igalia como consultora? Una consultora, tal y como lo entendimos nosotros en Igalia, pues al final es un grupo de personas, ¿no? Que... Realizan proyectos que solucionan problemas que tiene la pues digamos pues una empresa, una institución pública o un cliente en el fondo, que se solucionan con informática. En nuestro caso, pues lo que estamos especializados es solucionarlo con software libre, ¿no? Así pues nacimos un poco en el año 2002 cuando empezó la empresa y hoy en día pues ya han pasado, pues, mira, 16 16 años ha pasado, ¿no? Estamos en 2018. Desde que estamos pues trabajando en, en este ámbito, con mucha gente trabajando y ya ves, trabajando en proyectos internacionales como el ámbito del el stack gráfico de Linux, como comenta aquí mi compañero Samuel, ¿no? Y conozcamos, Chema, ya nos has dicho el, el año, el cuándo, pero ¿por qué nace Igalia? ¿Qué detectáis o qué pensáis en ese momento? Para fundar una empresa, una consultora como Ingalia. Pues, inicialmente, cuando empezamos eh, este proyecto, no, pues éramos un grupo de, aquella era yo mucho más joven, no, que era el año 2002 y acabamos de terminar una parte de los socios fundadores de la empresa, acabamos de terminar nuestra titulación en Ingeniería Informática, no, aquí en Coruña y en aquel momento, pues había dos opciones: o normalmente o emigrabas o trabajabas para una consultora clásica, no, estas que, que hay en el mercado o podíamos montar tu propia empresa. ¿no? Nosotros, como además tampoco teníamos ilusión por trabajar en cosas que fueran con tecnologías privativas en su momento, ¿no? pues decidimos que uno de los principios fundacionales de Galia fuera que trabajábamos con software libre. ¿no? Inicialmente, Trabajábamos en tecnologías web que en su momento eran, se estaban empezando a desarrollar en aquel momento las aplicaciones web que hoy en día lo vemos como algo totalmente natural. ¿no? Y ahí fue por donde empezó un poco la empresa. ¿no? Pero bueno, ha cambiado bastante pues en los últimos años. Eh, anteriormente pues hacíamos trabajos pues, para clientes pues, normalmente aquí de, de Galicia, ¿no? Luego fuimos expandiendo un poco el negocio y finalmente, pues, nos internacionalizamos. Pero eso fue todo muy ligado a un trabajo de especialización en tecnologías de software libre, que es la ventaja que tienes en este ámbito, porque tú controlas la tecnología y gracias a eso, pues... Eh, tenemos gente que ahora mismo estamos súper especializados en tema de navegadores web que es el principal la principal experiencia de, de la empresa ¿no? desarrollando pues tanto los ámbitos de, del proyecto WebKit Chromium o por ejemplo la parte que hacemos en que trabajamos Samuel y yo del, del stack gráfico de Linux es un poco así, resu, un resumen así muy rápido no Pero te puedo contar más cosas de proyectos en particular sí, bueno. efectivamente eso es lo que eso es lo que te quería decir Gemma, más o menos has, has venido a responder la pregunta que, que viene en como lógica prácticamente a continuación. Y es que son muchos los, los proyectos en los que participa Igalia, pero ¿hay algunos proyectos especialmente significativos que puedan ilustrarnos sobre el trabajo de Igalia? Sí, por ejemplo, a ver, yo como comentaba para ti y para los oyentes, ¿no? es un tema para nosotros es crucial ahora mismo, es el trabajo en el tema web desde el punto de vista de cliente. no Ahí actualmente nos consideramos como la consultora que hay a nivel internacional que más persona tiene capacidad para trabajar en, desa en desarrollo de navegador web, en parametrización, adaptación para eso? ¿no? Entonces, uno de nuestros proyectos, un poco llamamos la estrella, sería WP, que es WebKit para embebidos, ¿no? que es una adaptación del, del browser ¿no? de navegador web para que lo utilicen pues, en dispositivos embebidos. Por ejemplo, este proyecto eh, ahora mismo está desplegado en, no sé la cifra, pero son muchos millones de, de dispositivos que tiene la gente de su televisión por cable y que realmente lo que tiene es un... Un navegador web embebido lo utilizan pues los grandes clientes en Estados Unidos, por ejemplo. Ahí las operadoras de cable. Y luego trabajamos mucho en tema de, dentro del ámbito de navegación web, implementación de nuevos estándares. Por ejemplo, CSS Grid, que es una de las tecnologías que es muy importante para los desarrolladores web para solucionar problemas en la maquetación. De este problema que empezábamos la gente trabajando antes con los, las tablas, luego pasamos a los DIP y ahora pues a través de CSS pueden eh, desarrollar eso. ¿no? Hizo ese proyecto, por ejemplo, en colaboración con Bloomberg, Hemos implementado tanto en Chrome como en Chromium como en WebKit el, el soporte de este nuevo estándar. Y así, pues bueno, luego tenemos el proyecto de trabajamos en el desarrollo del, del stack gráfico para de mesa, ahí muy fuerte, trabajando eh, para el driver de, de Intel. Que es el equipo que estamos trabajando Samuel y yo actualmente. Y bueno, luego tenemos un equipo que está trabajando en redes de altas prestaciones, no para estos switches del internet del futuro, IPv6 y, y todas esas cosas para para algunas eh, empresas de telecomunicaciones ¿no? Que necesitan temas específicos y, bueno, Hay un grupo muy interesante que trabaja En tema de compiladores Que trabaja para, para hacer este tipo de switch Y adaptación a IPv6 no, no sé si he sido ya demasiado largo explicando. Ha sido, ha sido perfecto porque así tenemos una, una sí. visión general de proyectos concretos e interesantes en los que trabaja Igalia, desde España, desde Galicia y para el mundo. Muchísimas gracias, Samuel, muchísimas gracias Chema Casanova por haber participado en este maratón Linuxero en el que unimos a ambos lados del Atlántico, América Latina, el Caribe y España precisamente desde una consultora con ámbito internacional, con acento hispano y que nos habéis presentado en este Maratón Linuxero. Anunciamos ya precisamente en este slot de Compilando Podcast que tendremos en una de las próximas ediciones, la segunda después de este Maratón Linuxero, también un algo, alguien dentro de Compilando Podcast dedicado a la consultora gallega y galia Chema, Samuel, muchísimas gracias por vuestra participación en la Maratón Linuxero en este primer aniversario, en este directo de celebración. Muchísimas gracias por vuestro trabajo para la comunidad del software libre y por habernos traído aquí información sobre Galia y sobre la XDC 2018. Muchas gracias por invitarnos a participar en el Maratón Linuxero y, y encantados de, de volver a repetir en el futuro si se si puede. O sea, ha sido un plan. Compilando Podcast, un podcast de GNU Linux y software libre.